Hola qué tal gente, en este video tutorial les voy a enseñar un video de cómo ustedes pueden transferir un video desde mi sistema operativo de Windows a mi teléfono iPhone Aquí yo tengo mi teléfono iPhone y este es el video que yo quiero introducir en mi teléfono, ok Vamos a ver el video mírenlo ahí, ese es el video Entonces vamos a hacer lo siguiente ahora Vamos a irnos a iCloud, ¿ok? Vamos a ir a Google y en Google nosotros vamos a copiar iCloud, ¿ok? Si usted es un usuario de iPhone, en el momento que a usted se le entregó, le voy a dar aquí, ¿verdad? Si le doy aquí, me aparece esa ventana. Entonces, en el momento que usted compró el teléfono, ya sea que lo compró nuevo o se lo compró a un amigo, esa persona le dio el teléfono con todos los datos borrados. Es decir, que en ese momento, esa persona quitó su Apple ID, para que usted entonces ponga su Apple ID cuando usted lo configure. Si usted no se acuerda de su Apple ID. Tiene que darle a esta opción aquí. Olvide mi Apple ID. Ok. Regularmente siempre es el correo que usted utilizó. Cuando configuró el teléfono en la mayoría de los casos. Yo lo que voy a hacer en este paso es que voy a poner mi Apple ID. Mi correo. Luego le voy a dar la flechita. Y luego entonces voy a introducir mi contraseña. Le voy a dar la flechita. Desde que yo hago eso, en el teléfono. Me llega un mensaje que dice. Permitir. Yo lo voy a dar a permitir en el teléfono. Y de que le dé a permitir, me va a dar seis dígitos. Seis dígitos, ok. Lo estoy viendo aquí. Se abre una ventana con seis dígitos. Y esos seis dígitos yo lo voy a digitar aquí. Ok, me dice que si es confiable el navegador, le digo que sí. Entonces, las fotos de aquí y los videos de aquí donde dice IQ Drive, lo voy a dar ahí. Ahora si yo quiero, yo puedo crear carpetas aquí, por ejemplo, miren. ¿Ven cómo se crea una carpeta? También yo puedo eliminar esa carpeta. Entonces vamos a grabarlo aquí donde dice videos 2020, yo le voy a dar ahí, videos 2020. Yo tengo ya un video que añadí a ayer, pero voy a le voy a dar a arrastrar o también podemos hacer esto, miren. Aquí donde está esa nube, le doy cargar. Ahora busco en mi computadora, donde está el video, el video mírenlo ahí. Y le doy a abrir. Ahí si se fijan, miren dónde se está cargando el video. Ok, miren ahí ya el video se cargó, entonces una vez que el video está cargado, ¿verdad? yo lo grabé en la carpeta 2020, no lo grabé en la carpeta así, videos 2020, yo voy a ir a mi teléfono y le voy a dar archivos aquí y en archivos me va a dar las diferentes carpetas que yo he creado, yo creé una carpeta que dice videos 2020, le doy ahí. Si el video no aparece, ustedes esperan un ratico, ¿vieron? Ahora me apareció, parece que se actualizó el sistema, entonces miren ahí donde me apareció el video, vamos a escucharlo, lo estoy descargando el video, ya está en mi celular, mírenlo ahí. Bien. Señores, así se comparte un video desde mi computadora Windows a mi teléfono iPhone. Yo también lo intenté con el cable, pero con el cable solamente se puede desde el teléfono a la computadora. No se puede al revés. Así que esta es la mejor manera de compartir video desde Windows al teléfono. Así que nada, hasta aquí este video. Si te gustó, deja un like y nos vemos en la próxima.